Sí, yeah. Yeah. Yo, soy de los peores Ella sabe que yo no regalo flores Ella sabe que yo nunca hago favores Y que soy malo para las relaciones No llores, sé que hay peores eso es lo que me dicen estas voces Ella sabe que aún existen razones Y que del peor Que ella me mintió, yo no la perdí, ya ella me perdió. Yo lo supe desde cuando me miró. Ahora solo paso 24-7 pensando en por qué perdí. Yeah. Yeah. Pensando cuándo va a llamar o cuando va a escribir. Todos saben que no le mentí, que estaba enamorado de ese bitch. No sabía lo well. que pasaba en no